Bueno, quería bueno, agradecer primeramente un saludo Jorge, muchas gracias por la invitación a la Universidad Central, para mí es un gran placer poder eh, presentar esta, esta presentación, valga la redundancia, sobre estrategias digitales para todos, y espero que sea realmente de provecho y que además puedan aplicar, ¿no? porque esa es la idea, sin poder aplicar de nada sirve a veces aprender, uno tiene que siempre tratar de aplicar lo aprendido. Bueno, eh, ¿Puedo empezar entonces? La presentación ya me la hicieron, así que está de más hablar, hablar de mí. Ahí tienen mis redes, roba para que me puedan hacer consultas después también si gustan. Y mi sitio web donde podrán encontrar más información. Hoy vamos a hablar de cómo eh, trabajar para hacer una estrategia digital una estrategia de marketing digital para nuestra marca. Eso significa que puede ser para una empresa, para una marca específica de, de, un, de un negocio, para nuestra marca personal incluso. Entonces, todo lo que vamos a hablar funciona para cualquier tipo de marca o de empresa. Si tenemos una banda, por ejemplo, de música, también funciona. Entonces, tenemos que tener bien claro todo eso, de que esto no desliga a ningún área. Incluso para un médico también funciona. La idea es saber aplicar en el área donde estemos trabajando. Entonces, tengo una frase que es importante que la tomen en cuenta y que no se olviden, porque sin estrategias no vamos a llegar a ningún lado y sin objetivos menos. Si no tenemos objetivos claros, ¿cómo vamos a saber trazar ese camino? Ese camino son las estrategias, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante. A veces creemos que solo funciona trabajando con redes sociales, que está muy de moda, que yo sé, que yo sé trabajar, que yo sé cómo hacer de, eh, en Facebook para una marca. No funciona de esta manera el mundo digital. ¿Listo? De una manera profesional, les estoy hablando. Entonces tenemos que tener claro eso. No se trata solo de entender cómo puedo publicar en Facebook o cómo puedo publicar en Twitter. No. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta para que realmente tengamos resultados. Eso es lo más importante, porque eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Lo que estamos buscando, obtener resultados. Dentro de esto, tengo un proceso que les voy a presentar, un proceso estratégico de marketing digital, para que vayamos planteándonos y aplicando en nuestra marca. Eh, según mi criterio, para mí, es importante que todo lo que uno aprende, o lo que ve, se vaya aplicando y desarrollando de acuerdo a las posibilidades que tenga una empresa ¿no? y a los requerimientos también. No todo es regla en el marketing. Uno tiene que saber ir por el camino adecuado para lo que corresponde, para los objetivos que estamos buscando. No es que si yo explico una cosa, tiene que ir así sí o sí. Simplemente son parámetros que se dan en el marketing para que uno pueda aplicar en una empresa, en una marca, etcétera. En primer lugar, dentro de este proceso, tenemos el análisis, análisis previo, objetivos, público objetivo, buyer persona. Ya les voy a ir explicando, simplemente les voy a mostrar cómo funciona el proceso. En segundo paso, ya vamos a definir las estrategias. Si se dan cuenta, las estrategias están después de los objetivos. ¿Por qué? Porque, las, porque los objetivos nos van a decir... ¿Cómo debemos marcar el camino para llegar? Si no sabemos dónde vamos a llegar o dónde queremos llegar, ¿cómo vamos a desarrollar ese camino? Que son las estrategias. Por eso tenemos que tener objetivos súper claros. Y es un error que he visto mucho, mucho, especialmente en emprendedores. Por eso tenemos que estar claros en ese sentido. En segundo, como les decía, tenemos las estrategias. Vamos a ver estrategias por plataformas, por, eh, por metodología, por formatos y marketing mix. Si ustedes eh, han entrado, han visto algo de esto en el tema de marketing mix, van a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Se van a dar cuenta de que lo que es el marketing se aplica tranquilamente al mundo online. No podemos pasar desapercibido. En tercer lugar, nos vamos a enfocar en el plan de contenido, diseño y retroalimentación. ¿Listo? Entonces, una vez que lleguemos a este final del proceso, revolvemos atrás. Por eso la retroalimentación, ¿ya? Dentro del primer proceso, el primer paso que les he mostrado, tenemos el análisis, ¿no es cierto? Y dentro de eso también estaban los objetivos y etcétera. ¿Qué hablo, qué digo cuando estoy hablando de análisis? Estoy hablando del análisis de la presencia digital que tiene mi marca. ¿Cómo está mi marca puesta? ¿Qué... Eh, ¿Qué presencia online tiene como marca y además comparado con la competencia? ¿Cómo estamos posicionados? Nos tenemos que analizar en qué posición se encuentra mi marca. ¿Qué recursos tiene también? ¿Qué es lo que yo voy a poder entregar para poder desarrollar esa presencia online? Si tengo o no los recursos, si tengo el tiempo, si tengo el dinero, de cuánto yo dispongo. Tenemos que analizar todo eso. Para eso propongo siempre realizar un análisis FODA. Un análisis FODA, primeramente del marketing en general y después digital, eh, enfocado a lo digital. Siempre, sabe, siempre tenemos que entender en qué posición nos encontramos. Posteriormente, definir los objetivos que ya les he dicho. Es bien importante objetivos medibles, alcanzables y, que, y bien definidos. Elegir plataformas. ¿En qué plataformas vamos a estar? ¿Qué información necesitamos? Al hacer este análisis, ¿qué información? Recopilar esta información del análisis, ¿ya? En este punto específicamente me refiero al análisis digital que vayamos a hacer, porque tenemos que obtener datos, hay herramientas para hacer esto, y también de la, de la competencia, entonces, saber dónde nos encontramos. Y, a, y para finalizar, tomar decisiones, lógicamente, ¿no? Acorde al análisis que hemos hecho. Tenemos una mala presencia digital en... Eh, de repente no tenemos un Twitter, no estamos eh, manejando bien nuestra marca, tenemos que cambiar eso, entonces ahí va la cosa. Posteriormente, tenemos que definir bien nuestro target, que es el público objetivo y el buyer persona. Son dos cosas diferentes. El target es a nivel general, estamos hablando que no tiene un nombre, los datos son generales, por ejemplo, un rango de edad de 10 a 20 años, y en cambio en el buyer persona, Va a ser una persona específica y va a tener una edad específica. Ese es el buyer persona. Va a tener un nombre. Va a tener, vamos a saber qué intereses tiene esa persona. Entonces, de un target, de un público objetivo, pueden salir varios buyer personas. Por eso es tan importante hacer este desarrollo. Porque ya después vamos a ir generando contenido. Vamos a ir apuntando en la presencia online hacia hacia ese Bayer persona, porque se supone que es nuestro cliente ideal, es quien nos va a ayudar a crecer como marca y como empresa. Entonces, tengamos claro estos dos términos que son diferentes. ¿Listo? Entramos un poco al tema de las estrategias, ¿sí? Ya. Entramos al tema de las estrategias. Vamos a empezar con las estrategias por... Plataformas. Dentro de las estrategias por plataformas, tenemos primero algunas que están relacionadas a la empresa Google. Tenemos Google My Business, una, una plataforma que es súper importante. Si han visto, algunos tal vez conocen. Google My Business nos permite, eh, nos permite registrar nuestro negocio. Está muy enfocado a los negocios locales. Esto hace referencia al negocio que tenga un local comercial físico donde podamos tener una ubicación. Entonces, al registrar en Google My Business, también estamos registrando en el Google Maps automáticamente y eso nos va a permitir posicionar mejor nuestra marca. Tenemos la siguiente herramienta que es Alerts. Eh, bueno, usar esta herramienta nos va a permitir crear alertas para monitorear nuestra marca. Usar esto como una estrategia también es muy bueno porque vamos a saber lo que está pasando con nuestra marca en el mundo online. Si alguien nos está mencionando, si de repente hemos aparecido en una publicación, también podemos alertarnos por publicaciones o trabajo que haga la, la competencia. Para eso es Google Alerts y cualquier otro tipo de herramientas que monitoreen una marca, monitoreen una palabra también. Porque podemos monitorear productos, no podemos monitorear eh, marcas, productos, lo que queramos. ¿Listo? Google Ads como segunda estrategia de plataformas. Google Ads es como su nombre lo dice Ads de Advertising, de publicidad. Es para poner publicidad en Google. Si se han dado cuenta cuando buscamos en, en Google algo al inicio siempre nos va a salir algunos, eh, algunas um, artículos o productos o lo que, lo que quieran de forma primera con eh, una, una marquita que dice promocional, publicidad en verde. Entonces para hacer eso, para llegar a salir así tenemos que poner publicidad en Google y para eso es la plataforma de Google Ads y Google Trends es la plataforma para buscar tendencias de búsqueda entonces estas plataformas nos ayudan a desarrollar estrategias, nos ayudan a tomar estrategias porque la de Google Trends también nos va a ayudar a ver qué está buscando la gente en Google ¿Ya? Vamos a ir viendo un poquito más adelante. Después tenemos las plataformas de social media. Social media hace referencia a las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Todas esas plataformas son social media. No son redes sociales. Redes sociales son las redes que se arman en estas plataformas. Entonces, ahí vamos a ir armando estas estrategias por plataformas. Posteriormente, tenemos las eh, plataformas de SMS e email marketing. Existen plataformas específicas como Doppler y Mail Marketing que nos permite enviar correos electrónicos de forma masiva y profesional, personalizada y estas mismas plataformas como la que les he mencionado Doppler también nos permite hacer el envío de SMS, ustedes seguramente han visto que empresas como Tigo a veces nos llegan mensajes no es cierto de texto, eso no es que una persona está todo el tiempo ahí escribiendo, hay mucha automatización por detrás y se utilizan ese tipo de plataformas donde podemos desarrollar marketing. Tenemos eh, las estrategias dentro de las plataformas por sitios web. Obviamente es crear un sitio web. Ya saben eso, eso es una de las plataformas más importantes porque es nuestro, es propio. No es como las eh, plataformas social media que no son nuestras. Podemos tener una página en Facebook, pero no es nuestro. La empresa eh, tiene el control total de esa página porque Facebook es, la, es el dueño. Si los quieren, nos sacan de ahí. Tenemos los foros también, participar en foros. Si ustedes buscan en Google, hay foros de todo tipo y de todas las áreas. También sirve como estrategia para saber lo que está pasando en el área de nuestra empresa, para conocer información de la audiencia. Otras plataformas que tenemos son las de nicho, como por ejemplo, Airbnb que está súper enfocada en el tema de viajes, ¿no es cierto?, en el tema de alojamiento. Y ahora, después de la pandemia, bueno, en la pandemia en realidad han lanzado uno nuevo, que son las experiencias digitales, que lo que ellos buscan es generar una experiencia. No, a, no por ejemplo, hacer una charla como la que yo estoy dando no es una experiencia para ellos. Una experiencia hace referencia a que de repente yo me ponga con mi guitarra y vaya dando un tutorial, algo más práctico, ¿ya? Un poquito se refiere a eso. Seguimos con las estrategias. Tenemos las estrategias por metodología. Dentro de las estrategias por metodología tenemos el contenido, que es lo que creo la mayoría se saca los pelos tratando de generar un buen contenido, que eso se amerita Desarrollando varias, varios puntos. No es agarrar y poner una foto bonita, nada más. No, no funciona así el contenido en digital para que tengamos éxito. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes tipos de contenido propios. Eso significa que la marca crea su propio contenido. Pueden ser simples, como las publicaciones que vemos en redes sociales. Y también valorables. Estos valorables hacen referencia, por ejemplo, a generar un ebook un libro electrónico, donde a cambio yo voy a pedir datos a la persona para que se le pueda entregar ese, ese libro electrónico. Entonces, un poquito va por ahí. ¿Qué, ¿Qué gano con eso? Gano una base de datos para que después yo les pueda vender mi producto, mi servicio. Entonces, existen muchos tipos. La, cura la curación de contenidos es investigar, analizar de diferentes fuentes y generar un contenido. Vamos con contenido para un correo electrónico, que estamos hablando del envío masivo de correos electrónicos por medio de plataformas de email marketing que habíamos hablado anteriormente. Eh, bueno, tenemos eh, contenido de venta y fidelización. De venta, obviamente, es cuando estamos apuntando directo a vender un producto, algo que no tenemos que hacerlo eh, al 100% de nuestro contenido. No nos olvidemos que esto es el mínimo. Lo que tenemos que generar es un contenido de interés y de fidelización para qué el contenido de fidelización es pues de repente una felicitación a nuestro cliente por su cumpleaños, por el aniversario de su empresa, enviarle incluso sin tomar en cuenta el digital, enviarle algún obsequio. Entonces tenemos que fidelizar en el digital funciona de la misma forma que en el marketing. Digamos, tradicional, que no es la palabra porque el marketing no puede cambiar, no va a cambiar. Lo que cambia son los medios en los que estamos aplicando todo esto. Pasando de los tipos de contenido, tenemos algunos tips que les voy a dar para crear contenido. ¿Qué puedo yo hacer para poder tener más ideas y poder generar contenido para mi marca? Revisar tendencias. En el slide anterior, si se han dado cuenta, teníamos Google Trends. Entonces podemos revisar tendencias de lo que la gente está buscando y tratar.